¡Ey! ¡Te enteraste! ¡Ya tengo mi peña! Serán estos dos días que ves aquí y en este horario en el Multicine de Infanta. Vendrán invitados, haremos presentaciones, juegos, proyecciones y mucho más. ¡Va a ser divertidísimo! ¡Te esperamos!